Pues en este momento estoy apreciando un detalle que ya realmente me ha llamado muchísimo la atención y les voy a comentar que es. En cada una de las columnas, en la parte superior, exactamente debajo un poquito bajito de esa figura que vemos al centro que quiero comentarles que son nada menos que los famosos guajolotitos como los conocemos bien en la parte de abajo aproximadamente a un metro y medio metro y medio bajo de ellos y encima de cada una de las columnas encontramos lo que son los cuernos de la abundancia y entre el cuerno de la abundancia y el guajolote o el Torquí, naturalmente alusivo a la, a la festividad de acción de gracias, exactamente al centro encontramos lo que son en cada una de las columnas los grados y la orientación a la que están ubicados. Esa figura que vemos exactamente al centro no tiene ningún grado indicado generalmente es el 00 grados si vamos girando hacia nuestra derecha esa columna tiene nada menos que 36 grados orientación de 36 grados voy a girar cada una cada una de ellas la siguiente que estoy viendo ahí al, ce al centro tiene 55 grados siguiente columna tiene 70 grados y nos encontramos aquí en este punto con el este el este definitivamente por lo tanto la primera figura que les mostré mostré perdón es el norte giro un poco más a la izquierda a la derecha en este caso no a la izquierda nos encontramos con 118 grados voy girando voy girando y me encuentro con 140 grados 159 grados y al centro encuentro el sur. Muy bien, como les comentaba, ese punto cardinal efectivamente es el sur. Giramos a la siguiente columna y encontramos que es la columna orientada con 212 grados siguiente columna al centro que es 235 grados siguiente 255 grados y la próxima que estamos viendo en este caso es la del oeste o del oeste. así es vamos a continuar girando nuestra columna siguiente es la que le corresponde con 301 grados efectivamente nuevamente a la siguiente y la penúltima que tiene 322 grados y por último esta cámara que estamos viendo al centro con 340 grados y bueno pues hemos llegado a nuestro punto de inicio que es el norte efectivamente este es el norte qué detalle qué detalle y definitivamente los colores en pastel son algo tan agradable que vale la pena verla cada una de las columnas como les comentaba tiene el cuerno de abundancia y un excelente y bellísimo guajolote en la parte superior vaya qué detalle qué detalle me agrada voy a hacer una toma nuevamente de lo que es la cúpula una cúpula hecha a base de acero efectivamente y esa base de acero pues estamos viendo y apreciando los remachos apreciamos que la cúpula está compuesta por una cantidad, pues no sé exactamente cuántos, cuántos eh, vidrios que reflejan la imagen de las personas que estamos aquí. Bien, bien, bien. Vamos a girar. Quiero comentarles que independientemente independientemente del evento que está realizando en la parte de atrás vemos que hay diferentes personas vendiendo algunos artículos obviamente alusivos a la época navideña y naturalmente que no podía faltar la pizza, los refrescos, quizá el chocolate o alguna bebida caliente que sea confortable para esta temporada Okay, pues vamos a seguir vamos a seguir y posteriormente mostraremos algunas imágenes de la vendimia la vendimia navideña definitivamente emocionante, emocionante, estamos viendo una representación, una representación de la caída de la nieve aquí dentro de Arcade. Qué bien, qué bien. Y ya se avecinan las fuertes nevadas aquí en la ciudad de Dayton. Efectivamente aquí estamos viendo un cartel alusivo el evento del día de hoy en el edificio y como comento es la reapertura después de más de 30 años aproximadamente fue cerrado en 1990 para el año 2020 30 30 años cerrado y ahora bueno pues remodelado y abierto para todo el público naturalmente pero vamos a empezar a ver estas alguna de las vamos a decirlo así artesanías realmente están muy muy hermosas son nuestras artesanías en vidrio en vidrio en vidrio en vidrio estoy en frente, precisamente enfrente en, frente, en frente de una locación vamos a de esa manera que se me se me imagina exactamente como si fuera lego es una marca diferente pero realmente realmente muy muy interesante con el cual se pueden formar diferentes diferentes figuras o los que creen exactamente estoy viendo lo que es la marca de lego muy bien el martillo de Tour y una pequeña ciudad una pequeña maqueta los famosos snacks en este momento que tanto apreciar son nueces, granola y diferentes productos. Todo, todo para, para la salud. Bueno, un este momento me encuentro precisamente enfrente de algunos, unas pinturas, me llama la atención. Es como si tuviera una especie de acrílico o unos vitrales. De fondo sí veo que se parece como un vitral, pero naturalmente hecho con fibra. Excelente. Qué bonito, qué bonito trabajo. Mm, diferente vendimia efectivamente estamos viendo aquí tazas tazones platitos todo todo en cerámica muy muy bonito precisamente frente cómo lo podemos llamar esto una fuente de sodas definitivamente no porque aparte de que encontramos refrescos cerveza pues también encontramos lo que es un poco de vino vino tinto vino blanco en sus diferentes modalidades. ¿Qué mejor, qué mejor, en un poquito de hielo. No no problem. Problem. Hey, Pues en ese momento me va a tocar hacer un pequeño comercial Un pequeño comercial Bueno que se nos atraviese, ¿verdad? No importa Pero es el Ghost Light Es un café Excelente lugar para poder degustar Algunos de los panquesitos, de los panes Y diferentes tipos de café y Estamos a unos 5 minutos del de lugar Establecido que es el Ghost Light Ghost Light Café Ok Thank <laughs> you.